Ingram Micro de Cepos aporta Motorola Solutions presencia y experiencia únicas. Nuestros objetivos para este año pasan por continuar la senda de crecimiento conjunto que está muy por encima de la media del mercado. Aportamos eh, soluciones en todos los mercados verticales aquí presentes, desde inventario RFID para moda, control de pacientes o de gobernantes y tareas dentro de un hotel. Así hasta 15 distintas a lo largo del evento. Nuestra valoración es muy positiva. Tanto la organización como el emplazamiento y la orientación de este evento creemos que aporta una diferenciación al respecto de los otros eventos de IT en el mercado. Eh, sin duda para nosotros este es el camino a seguir.